a recordar el enunciado y nos arrancamos con la demostración, ¿sale? Eh, como les comenté el de ayer, la demostración, pues sinceramente no creo que sea la más difícil que hemos hecho, eh, pero sí es un poquito delicada, ¿no? Entonces, por favor, si tienen, cuando tengan alguna duda, este, interrúmpanme. Eh, si alguien escribe algo en el chat y ven que no les hago caso, por favor, hagan algún sonidito, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden levantar la mano, ¿no? O... O algo que me dé cuenta que alguien escribió, ¿sale? Este, no, no importa, ¿no? O sea, que la, la prueba no se haga tan fluida, este, el punto es que entiendan lo más posible de esta, ¿vale? Y, y, y, y bueno, les, les vuelvo a decir algo que a lo mejor ya les dije, eh, y, y bueno, voy a, voy a volver a decirlo: este, que es que acuérdense que, o sea. Desde cierto punto de vista no tienen por qué saber hacer las demostraciones de los teoremas, ¿no? Eso es algo que con madurez eh, uno va eh, adquiriendo mucho mayor este mucho, ¿cómo decirlo? Muy, mucho mayor intuición matemática y, y cada vez nos van saliendo demostraciones más difíciles, ¿no? Entonces, este, mi invitación es a que intenten entender la idea de la demostración, intenten entender los pasos, aunque quizás no, no puedan hacer la demostración, ¿no? O sea... Quédense con algo de la demostración, pero no se frustren si, por ejemplo, eh, al terminar la clase yo les digo, a ver, haga la demostración y no le sale, ¿no? O sea, eso eso no es algo que los tiene que frustrar, eh, es algo que, como les digo, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, y, y pues más bien intenten entender la idea de la demostración, y mucho más importante aún, intenten entender la profundidad del enunciado de la de, del teorema, ¿sale? Este, bueno, ya para terminar mi discurso este... Eh, yo llevé la compleja con Santiago López de Medrano eh, Uno de los mejores matemáticos que ha visto México Si no es que el mejor matemático que ha visto México Este... Y él tiene una frase bien chida Que a mí me gustó mucho Que decía O que dice Hay que aprender a no entender ¿No? Eh, Piensen en esta frase Esta frase es mágica Es increíble Y, y es lo que yo, los, yo, lo que yo los invito con la demostración de este de mamá, Hay que aprender a no entender ¿no? Entonces, ya les voy a compartir mi pantalla y, y empezamos a ver la demostración del teorema de la deformación. ¿Sale? Ok, va que va. Ah, si estoy hablando... Sí, sale. Ahora sí estoy hablando, ¿no? Que el día de allá. Ok. Entonces, vamos a estudiar, repito, el teorema de la deformación, o teorema de deformación. Eh, leemos el enunciado rápidamente, nuevamente. Este dice que si ustedes se toman una función de U, un subconjunto de los complejos, en los complejos, donde, bueno, esta función voy a pedirle que sea holomorfa y que este U sea un abierto. ¿Va? Además de eso... Otro ingrediente que va a pedir como hipótesis El teorema de la deformación Es que yo me tome sigma y tau Dos, dos curvas Del 0, 1 a U Que sean lineales por tramos O, o diferenciales por tramos Como le quieran llamar Ajá. Y lo que dice el teorema de la deformación Es que con esas dos hipótesis Si sí yo sé Que sigma y tau son trayectorias Entre Z0 y Z1 Aquí no estoy diciendo nada nuevo No, Lo único que estoy diciendo es que sigma de 0 y tau de 0, ambos son z0, que sigma de 1, ta, tau de 1, ambos son z1, entonces bueno, regreso al enunciado, si sigma y tau son trayectorias entre sigma, entre z0 y z1, y además estas trayectorias son homotópicas, esta idea de que existe una función continua, de tal manera que cumple tales axiomas, entonces la integral sobre sigma de f, coincide con integral sobre tau de f, ¿vale? Y además de esto, también teníamos un resultado, porque acuérdense, aquí lo que estoy trabajando son homotopías relativas a los extremos, por eso puse los extremos, este, explícitos. También tenemos una, una, otra noción de homotopía, que era las homotopías cerradas, ¿no? Eh, si además ustedes cambian la noción de, este, homotopía a los extremos, a la noción de esta de homotopía que vimos, la segunda de ellas, la homotopía. Digamos, las homotopías cerradas El resultado también es cierto ¿vale? Entonces, Con ambas nociones de homotopías que vimos Las integrales De la función f Valen lo mismo en cualesquiera dos curvas eh, Trayendo otra vez A colación esta, esta frase No hay que aprender a no entender eh, Lo que está diciendo el resultado De forma Digámoslo este, De forma uh, pues De la que diríamos en los pasillos ¿no? Quizá un poquito informal es que Una función holomorfa ...integra lo mismo... ...en trayectorias que son homotópicas... Eso ...es lo que está diciendo el resultado... ...va... ...ok... ...entonces espero que el día de ayer hayan entendido el resultado... Eh, ...espero que con leerlo el día de hoy... ...más o menos entiendan cuál es la idea... Eh, ...de lo que queremos demostrar... ...y entonces vamos a lanzarnos directamente... ...a la demostración de esto ...¿sale? ...entonces... ...voy a empezar... ...pues justamente ¿no? ...tomando la hipótesis de que yo sé que... ...las trayectorias sigma y tau son homotópicas. ¿Qué quiere decir que son homotópicas? Pues justamente que existe una de estas funciones h, que van del 0,1, cruza el 0,1, a el conjunto u, que es una homotopía entre sigma y tau, que era una homotopía por pues lo que vimos el día de ayer, ¿no? h de 0, t es sigma de t, h de 0, de, perdón, de 1, t es tau de t, y bueno, si es una homotopía, ¿no? Relativa a los extremos, eh, habrá que pedir que HDS,0 sea z0 y que HDS,1 sea Z1. Si no estoy trabajando con la homotopía relativa a los extremos, sino con la homotopía cerrada, estas últimas dos condiciones se cambiaban por HDS,0, el mismo que HDS,1. ¿Va? Entonces no me estoy recordando qué es lo que tiene que cumplir esta H pero en cualquier caso esa cosa es lo que llamamos una homotopía, ¿no? Entonces no me estoy diciendo que es una homotopía. Para que vean que puedo desarrollar hasta un cierto punto la demostración Para ambos casos como la misma ¿Vale? Entonces, es una no motopía intersignita Ahora, aquí va la primera parte que ya está bien interesante Lo que voy a hacer es O voy a observar que puedo tomar particiones del intervalo 0,1 De este intervalo 0,1 y de este intervalo 0,1 venga que aquí están mis particiones las particiones son en n más un puntos, porque estoy empezando en S0, ajá, donde los extremos son el 0 y el 1. Entonces, estoy haciendo particiones no en las S ¿no? y en las T, con, la con las propiedades de que, fíjense, si yo defino el rectángulo S sub J de K como el rectángulo, ¿no? que es forma de tomar el producto cartesiano del intervalo SJ con S, J más 1, con el, eh, el intervalo. T de K y T de K más 1, estos son trivialmente, ¿no? Este, por ser particiones del 0,1, ¿no? Re Subrectángulos rectángulos del de 0,1 al cuadrado, que este es el 0,1. Pues el 0,1. Entonces, bueno, si me fijo en estos rectángulos, lo que voy a pedir es que este rectángulo se mapee mediante H a un disco contenido en U, ¿va? Entonces, fíjense, eh, un poco la claro, pues, lo que estoy diciendo aquí es que. Voy a tomarme estas particiones con la propiedad de que si yo le aplico H a estos rectangulitos Se queden dentro de U Pero que además yo pueda poner un disco ¿Va? Que contenga la imagen Déjenme hacerles una pequeña imagen gráfica De qué es lo que estamos diciendo aquí ¿va? Entonces lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente Tengo aquí en mi dominio de la homotopía Porque recuerden que la homotopía es una función de 0, 1, cruz 0, 1 Entonces imagínense que este es el 1, el que tengo aquí este es el 1, este es el eje real, este es el eje imaginario, y aquí tengo mi triangulito, ¿no? Que eso que tengo aquí es el que me representa el 01 1, cruz 0, 1, o 01 al cuadrado, como lo hemos denotado. Y la homotopía, ¿no? A esta H va a dar algún lugar, ¿no? Que esté contenido, o sea, algún lugar, algún conjunto de los complejos que es, bueno, el conjunto 1, ¿no? Que estábamos trabajando inicialmente, que es donde están definidas las, este, las trayectorias, este, sigmitau, ¿va? Entonces fíjense, ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo acá es que yo puedo generarme una partición en el dominio Tanto en, la, en el eje X como en el eje Y Que es lo que estoy diciendo acá, por ejemplo el punto aquí sería Aquí tendría S0 y al mismo tiempo ese sería T de 0 Y aquí lo que estoy haciendo es básicamente hacer el S1, S2 y sucesivamente Y aquí lo mismo hago con el eje de acá arriba, ¿no? Tengo aquí el T1, T2 y lo que estoy diciendo es me estoy generando rectangulitos, ¿cómo? pues a la hora de justamente no tomarme segmentos paralelos, tanto el eje real como el eje imaginario, sobre los puntos que me estoy tomando aquí, para generarme esos pequeños rectangulitos, ¿ah, que estoy poniendo acá, uno de ellos es por ejemplo este que tengo aquí, ¿va? si quieren lo pongo de otro color, y lo que estoy haciendo con esos rectangulitos, es que yo quiero construirlos, con la propiedad de que si esta cosa, yo le aplique a H, va a ir a dar aquí alguna otra cosa, puede ser un poquito deformada, pero el punto importante es que esta cosa tiene que estar metido en un círculo, ¿va? ¿Por qué? Porque la idea de lo que quiero hacer aquí es... Bueno, como esto lo puedo hacer con todos estos rectangulitos, como que la idea intuitiva es que fíjense que lo que estoy haciendo aquí es obteniendo una pequeña cuadrícula, ¿no? Quizás es un poquito deformada, pero una pequeña cuadrícula, ¿va? Parecidísima a la que tengo en el dominio. Pero lo importante es que todos los elementos de esta cuadrícula Puedo meter a cada uno de ellos en un círculo. ¿Va? Y a ver, ¿cuál es la magia de esto? La magia es que si yo pienso a estos, eh, estos este, triangulitos en el codominio, triangulitos, perdón, estos rectángulos en el codominio, los pienso como curvas cerradas, a la hora de estar en una circunferencia ahí metidas, fíjense que puedo aplicar el teorema de Cauchy. ¿No? Y la idea es que voy a aplicar el teorema de Cauchy localmente en todos estos rectángulos. Para obtener así información de la integral completa. ¿No? En la integral cuando yo la, yo la trabajo sobre toda la homotopía. Entonces, es un poquito la idea de lo que quiero hacer en este resultado. ¿Va? Ok. Entonces, quiero construir, repito, una cuadrícula así en el dominio. Con la propiedad esta importante. ¿Va? Ustedes me pueden decir. A ver, híjoles. ¿Cómo sabes que existe? ¿No? Porque es una, una este, cuadrícula muy, muy, muy especial. Bueno. Vamos a argumentar. ¿Cómo es que puedo construir esta tal este configuración de rectángulos en el dominio? ¿Va? Y esta es una parte que quizás es la más complicadita a mi parecer De este... El argumento Por se van a dar cuenta que la idea es muy muy sencilla ¿Va? Entonces, para eso Fíjense lo siguiente Voy a pensar en justamente la imagen de la homotopía Que es la cuadrícula que quiero obtener Entonces pues, ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a fijarme en el... Dominio de la homotopía, que es el 01 cruz 0, 1, 0 1, Que como hemos dicho anteriormente es lo que vamos a anotar, 0, 1 al cuadrado Entonces voy a fijarme en ese 0, 1 al cuadrado Y voy a notar que ese 01 al cuadrado es un conjunto compacto ¿Por qué? Porque trivialmente es un conjunto cerrado y es un conjunto acotado Entonces el teorema de Heine-Borel me dice que eso es compacto ¿Va? Y voy a aplicarle a ese conjunto compacto H ¿No? Como H se queda contenido en U, pues de entrada la imagen va a ser un conjunto de U, pero aquí va la parte más importante, que es algo que vieron conmigo cuando vimos funciones continuas. De hecho, a ustedes les, les tocó demostrarlo en, la en una de las tareas, ¿no? Conmigo lo vieron como enunciado, pero es algo que les tocó en una de las tareas. Si ustedes tienen una función continua, ¿no? Y aplican esa función continua a un conjunto compacto, la imagen sigue siendo compacta, ¿no? Entonces, el punto es que H del 0, 1 al cuadrado, claro, no es un conjunto de U, pero además es un conjunto que es compacto, por el resultado que acabamos de decir. ¿Sale? Entonces, ya que sé que este conjunto es compacto, además voy a considerar el, el complemento de U relativo a los complejos. ¿Vale? Y lo que dice aquí la siguiente parte de la demostración es que entre esos dos conjuntos hay una distin distancia que es positiva. Permítanme hacer un dibujito para ilustrar qué es lo que está sucediendo con esto. Y se van a dar cuenta que es una tontería lo que estamos diciendo. Nada más que a la hora de formalizarlo suena muy apantallante. Entonces, fíjate. Lo único que estamos diciendo es lo siguiente. En mi conjunto U, otra vez lo voy a dibujar así, que es donde toma sus imágenes la homotopía, este es U. ¿va? Este es un subconjunto del de plano complejo. no Entonces fíjense, el complemento de U relativo a los complejos es todo lo que se encuentra fuera de U Todo lo que estoy intentando poner de rojo Incluyendo la frontera Porque es el complemento ¿no? Entonces la frontera más o menos la estoy poniendo aquí Que es lo que tengo en rojo ¿Va? Ok, entonces eso que está en rojo es El complemento de U relativo a los complejos ¿Va? Ahora, ¿Qué es lo siguiente que estoy diciendo aquí? Bueno, aquí todavía no he construido la cuadrícula Acuérdense, quiero construirla Aquí lo que, lo que lo que quiero considerar es cuál es la imagen de H al aplicarse en este rectángulo. Bueno, por la imagen de H aplicándolo en rectángulo, ¿quién sabe qué sea? Pero va a ser algo que esté metido aquí, en un, ¿no? Algo que hemos hecho que va a ser como, pues que quizá vamos a pensarlo como un este, rectangulito deformado, ¿no? Por, por la continuidad, ¿no? O sea, algo puede ser de ese estilo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de la distancia positiva? Bueno, fíjense. Tengo aquí mi conjunto C quitándole U y aquí tengo, pues vamos a pensar, ¿no? Que la imagen de, de H es algo de este estilo, ¿no? O sea, lo que tengo en negro. Entonces, fíjense, como justamente, ¿no? Eh, esta H de U ¿no? No, no, no toca, ¿no? Al conjunto este C quitándole U, o sea, se queda contenido en él. Fíjense que aquí tengo distancias positivas entre puntos de la imagen de H, ¿no? Al 0, 1, que son las que, los que tengo aquí en negro, y los, los puntos que tengo aquí en rojo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que existe una distancia positiva, ¿no? O sea, yo sé que existe un D, este es el D que, del que nos habla la proposición, que es el supremo de todas las, de todas las diferencias de puntos, Z menos W, donde Z es un punto que está en el complemento de U, y W es un punto que está en la imagen de la homotopía, ¿va? Así, ¿va? ¿Va? Entonces, esta D existe y es mayor a cero. Ajá. De forma gráfica es bastante claro que existe. Y si quieren ustedes de forma formal o un poquito más precisa, esto existe porque siempre podemos, pues justamente, ¿no? Se le llama separar conjuntos compactos, ¿no? De cerrados. La imagen habíamos visto que era compacta. C quitándole U como U es abierto es cerrado. Y siempre existe una distancia positiva entre un conjunto cerrado y un compacto que no se intersectan. Que este es el caso. Entonces, en cualquier caso, si no si el argumento formal no les gusta, quédense con la imagen. Y justamente lo que único que estoy diciendo es, existe esta D que es un número mayor a cero. ¿Vale? Entonces, es lo único que estoy diciendo. Hay una hay hay un este hay una forma, ¿no? De separar estos dos conjuntos. Y esto, perdón, no es el supremo, ¿no? Si no, no tiene sentido con la imagen que posee. Es el ínfimo, ¿no? Tiene que ser distancia. O sea, existe una mínima distancia may mayor a cero entre un punto de U... Del complemento de U y un punto de Z quitándole U, ¿no? O sea, si no, no tendrá sentido mi figura, ¿no? entonces, esa es la distancia, perdón por no acordarme la definición bien, ¿no? Entonces, es el ínfimo. ¿Va? Entonces, hay una distancia entre ellos. Hay, un, hay dos puntos que tienen la mínima distancia entre ellos y esa mínima distancia es algo positivo. Es lo que estoy diciendo. Va, ok. Ahora sí, ya tenemos esta D, va que hemos hecho anteriormente. Tengo una distancia positiva. D, va. Ahora, siguiente parte. Técnica del argumento. Una función continua en un conjunto compacto es uniformemente continua. Es la siguiente parte técnica del argumento. Como el 0,1 1, cruza el 0, 1, es un compacto, H es uniformemente continua aquí. ¿Va? Entonces voy a ocupar la continuidad uniforme para obtener una cota otra vez, ¿no? Que no dependa de puntos, ¿va? Para la distancia esta de y los valores en la imagen. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por continuidad uniforme, yo sé que existe una D mayor a 0, perdón, que para la D mayor a 0, ¿no? Que tomamos anteriormente, existe una delta mayor a cero con la propiedad de que si yo hago la distancia en el 0, 1, cruz 0, 1, más chiquita que delta, entre cualesquiera dos puntos, ahí se nos estoy ocupando la continuidad uniforme, que valga para cualesquiera dos puntos, la distancia de sus imágenes va a ser más chiquita que la D, eso que tengo aquí es D, ¿va? Entonces aquí no es delta, es, es D, me choca de tener que mandar notas si quieras si quiero mal, pero bueno, esto es D, ¿va? Eso lo corregiré cuando tenga las notas. A ver, voy a ser más específico, ¿a qué me refería con la distancia, no? Entre dos puntos en el dominio, pues es justamente, ¿no? La distancia de R2 restringida al cuadradito esta. Si se fijan aquí, por eso es que tengo aquí parejitas, la única diferencia o lo único que tienen que tener en mente es que la parejita S, T, vive en el 0,1, cruza el 0,1, también en S' y T'. Y fíjese que esta es la distancia euclidiana normal. Repito, no me estoy restringiendo a el cuadradito. Lo que estoy diciendo es que si esta distancia entre los dos puntos es más chiquita que delta, la distancia entre las correspondientes imágenes, que estoy cayendo en los complejos, pues ahí es la norma compleja, tiene que ser más chiquita que D. Ojo, aquí es D. ¿Vale? Entonces, eso está bien padre porque justamente ya estamos relacionando D. Que era este número que aparecía en la imagen, ¿no? De h respecto a c quitando le u, ¿va? Y entonces ahora sí, ya vamos a ver cómo construir los cuadraditos, ¿no? O en particular, si quieren ustedes, la partición del dominio que me va a dar los cuadraditos que nos interesan, ¿va? Entonces, fíjense, ¿cómo le voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a considerarme entonces el intervalo 0, 1 cruz 0, 1, ¿va? Y lo que voy a hacer es, voy a obtener cuadrados, estos rectángulos van a ser de entrada cuadraditos, que van a tener lado 1 entre n. Fíjense. en pocas palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Pues lo que estoy diciendo acá, es que en la figurita esa que teníamos en la parte de aquí arriba, voy a regresarme a la figurita que tengo aquí arriba, la que yo les dije más o menos intuitivamente que era, lo único que estoy diciendo es, voy a tomarme S1 como 1 entre n, 1 entre n, S2 como 2 entre n, y así, ¿No? Hasta que llegue al último punto que va a ser precisamente el 1 Que va a ser n entre n que es 1 Y lo mismo voy a hacer con t Este t1 va a ser 1 entre n Este t2 va a ser 2 entre n Y así hasta que llegue al último punto que va a ser n entre n que es 1 si En pocas palabras lo que estoy haciendo es Fijándome en esos cuadraditos En esos rectangulitos Que en realidad van a ser cuadrados Que van a tener el eh, lado con valor 1 entre n ¿Va? Y ahora fíjense eso de entrada lo que me está diciendo es que si yo me fijo en estos cuadraditos, ¿no? Que tienen lado 1 entre n, su diagonal, que la voy a obtener con justamente, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Va a tener eh, longitud, la raíz de 2 entre n cuadrada, ¿no? Porque los 1 entre n van a jugar papeles de catetos ahí. Entonces tengo 1 entre n al cuadrado más 1 entre n al cuadrado. se me da 2 entre n al cuadrado. Y si se raíz, eso, se me va a dar la diagonal, ¿no? Que le la hipotenusa del triangulito formado. Que es lo único que estoy diciendo aquí, ¿No? Y eso va a ser igual a la raíz de 2 entre n, ¿no? Porque pues, la n es algo positivo. Entonces, esa es la diagonal que van a tener mis cuadraditos, ¿va? El valor de la diagonal. Entonces, fíjense muy bien lo siguiente. En un cuadrado, todos los puntos que están dentro del cuadrado, lo más largo es la diagonal, la distancia más grande. Entonces, por eso es que me interesaba calcular la diagonal. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo logro hacer que la raíz de 2 entre n sea más chiquito que delta, o de forma equivalente que la n sea mayor a la raíz de 2 veces delta, entonces, todos los puntitos que yo tenga en el cuadradito ese, puedo aplicar la condición de continuidad uniforme. No, porque van a cumplir esas hipótesis. ¿Va? Y entonces, como, como les digo, puedo aplicar la condición de continuidad uniforme Y sé que esas imágenes van a tener distancia más chiquita que D ¿Va? Entonces, eso es lo que vamos a hacer Si yo me tomo delta, ¿no? Con la propiedad de que N sea más chiquito, más, mayor, perdón Que la raíz de 2 entre delta, o lo que es lo mismo Que la raíz de 2 entre N sea más chiquito que delta Fíjense que si yo considero un rectángulo, ¿no? Que son los que hemos hecho, ¿no? De la forma SJ, SJ más 1, cruz, TK, TK más 1, donde aquí estoy diciendo de dónde se mueven JdK. Si yo aplico la condición de continuidad uniforme, ya sé que para cualesquiera dos puntos que me tomen este rectángulo, su distancia va a ser más chiquita que delta. Y por ende la distancia en las imágenes va a ser más chiquita que D. ¿Va? Eso que quiere decirme. Que entonces si uno considera la imagen mediante H del rectángulo RJK, que es cualquier rectángulo. Eso necesariamente va a estar contenido en la bola concentro, ¿no? El punto SJ y TK y radio D, por esta D que tenemos aquí, por esta condición. ¿No? Donde SJ y TK, pues fíjense que son los extremos inferiores del triángulo, que soy, del, triángulo del rectángulo que estoy considerando. ¿No? Que realmente es un cuadrado, ¿no? Pero bueno, eh, ya saben que todo cuadrado es un rectángulo, ¿no? Entonces, ok, eh, ahí está. Entonces, el punto que está sirviéndome aquí para calcular la distancia es la parte inferior del de cuadradito. ¿Va? Y la condición de continuidad uniforme se convierte en esa contención de conjuntos. ¿Vale? Pues justamente, como ya hemos comentado anteriormente, la condición de continuidad uniforme, pues, trivialmente me va a dar una bola, pero no solo una bola, sino que me da una bola contenida en U. ¿No? Porque todos los puntos de la homotopía, y por ser un abierto, tienen que quedarse contenidos aquí en la U. ¿No? Por habernos tomado esta de una distancia positiva. ¿No? Esta distancia, recuerden que es algo... Que hace que, aquí en mi figurita, vuelvo a ir a la figurita. Hace que las bolas que yo me tomé aquí, fíjese que es el punto en esto, no se salgan del conjunto U. ¿va? Entonces el hecho de tener esa distancia positiva me permite hacer que la bola esta no se salga de U. O sea, no solamente contenga el rectángulo que me interesaba, la imagen del rectángulo que me interesaba, que es la que tengo aquí en la figurita, sino que de hecho me permita que esa bola se encuentre totalmente contenida en U. ¿Vale? Entonces ahí está. Esta es la parte técnica del argumento. Si esa parte eh, la van siguiendo o se quedaron con la idea que tenemos en el fondo, ya todo lo demás va a ser mucho más sencillo y vamos a ir en bajada ¿va? Y si no les quedó exactamente claro, con que tengan la intuición esta de que lo que hicimos en la imagen es tener como, pues algo así como una, una reticulita, ¿no? Como una sucesión de cuadraditos deformados, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su bolita que no, que no se sale de U. Uh, si tienen eso en mente, también ya ganamos. Con eso nos va a salir la demostración. ¿Vale? entonces pues bueno... Ya que terminamos este argumento, este que es el argumento eh, complicado de la demostración, ¿alguien tiene alguna duda alg o alguna pregunta? O puedo seguir, ¿sigo? Ok, entonces, seguimos. Tengo mi sucesión de, de, de cuadraditos, ¿no? En el... En, el, en, en la H, ¿no? Y el, perdón, en el dominio de la H. Y aquí estoy emanando, ¿no? Mediante H a esta sucesión de cuadraditos como deformados, ¿va? Entonces, ahora sí. Aquí va la parte importante. Entonces, voy a denotar por gamma, Jk. Que esto va a ser una... Otra vez una curva que va del 0, 1 hacia U. Aquí la flecha está al revés. Entonces, esto tiene que ir hacia U. Ajá. La curva... Que voy a obtener, pues como es aquí, ¿no? Al mapear la frontera del rectángulo RJK con su orientación estándar mediante H. Lo único que estoy diciendo es lo mismo que habíamos dicho ya en la figurita que habíamos comentado anteriormente. No sé por qué me regresé a la... Entonces, a ver. Lo, lo que habíamos dicho en la figurita esa. Lo que estoy haciendo aquí es, ya que tengo mi sucesión aquí de rectángulos, vamos a pensar en el azul. Estoy aplicando H y eso me está generando un rectángulo. ¿Va? Que lo que estamos diciendo acá. Entonces, a ver. Eh, aquí lo, el problema es que aquí le puse a todos azules Pero bueno, lo que está haciendo es A ese rectangulito que tengo aquí, no se pierdan Está yendo a este que está aquí este Aquí como subrayado, ¿no? En azul ¿Va? Entonces, lo que, lo que estoy haciendo aquí Es lo que les dije anteriormente Aquí fíjense que si yo ocupo, ¿no? O mapeo la frontera de este rectángulo Mediante H Va a ir a dar aquí a este como Rectángulo que está deformado, ¿no? Permítanme ponerlo en color negro, ¿va? Entonces, va a ser una fronterita que va a estar así como deformada lo que es importante de aquí es que esta, este, esta cosa aquí en negro, pues es justamente una curva, no es una curva cerrada. ¿ah? Y simple, ¿no? Además, porque usted va mapeando el, recto el rectangulito. Entonces, si este rectangulito que tengo aquí ese es el que le denoto RJK, lo que estoy diciendo es que esta curva aquí en negro es la gama de JK, ¿no? Es la frontera. Uh -huh. Y bueno, para que tenga sentido, ¿no? Trabajarlo como una curva, recuerden que, eso que tengo aquí tiene una orientación estándar Que es en contra de las manecillas del reloj Entonces sí lo debería recorrer Y eso me va a producir aquí Pues justamente no una forma de recorrer la curva En el sentido contrario a las manecillas del reloj ¿Va? Entonces ahí está Tengo la curva esto Esta y ya es orientada Y fíjense Tengo una curva Para cada uno de los rectangulitos Que obtuve en mi partición del dominio ¿no? Entonces me están generando curvitas que tengo aquí ¿Va? Ok Entonces ¿Cuál es la siguiente parte del argumento? Va, pues ya denoté así a la, a la curva esta que son, ojo, curvas cerradas, ¿no? Eso es algo importante. Entonces fíjense muy bien la siguiente: que es la parte ya de este terminal del argumento. Voy a considerarme la suma sobre todas las J y K, desde 1 hasta n, de las integrales sobre las curvas que acabo de obtener de la función f. ¿Vale? A ver. Voy a hacer otra pequeña imagen para que vean por qué quiero considerar esta suma. Y que ya va a ser la parte mágica de la demostración en la que nos va a permitir concluir lo que queremos. Aunque no lo parezca, pero bueno, aquí ya se van a venir las cosas. Entonces, otra vez. Estoy considerando, estoy haciendo aquí nada más más grande, a mi conjunto este U. Entonces, aquí está U. ¿No? Con los rectangulitos que obtuvimos, eh... Lo que dije es, eso, estoy fundando como una cuadrícula aquí. Entonces, a ver, voy a aquí dibujar más o menos la cuadrícula, que es algo que está, como yo les dije, un poquito deformado, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está. Este es el valor de la homotopía, ¿no? Que va a dar a, en la imagen. Y aquí estoy obteniendo mi cuadriculita, ¿no? Por fijar ideas, imagínense que la cuadriculita es algo de ese estilo, ¿no? Entonces, ahí está. Estaban un poquito chuecos, pero recuerden que eso es normal, ¿no? O sea, no, no se tienen que romper por la continuidad, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la cuadrícula que estoy obteniendo mediante la homotopía, ¿no? De cada uno de los y cada uno, como ya les dije, me representan curvas, ¿va? Entonces, ahora sí, fíjense muy bien, lo que, dicen, lo que estoy diciendo aquí es, hay que calcular la suma, sobre todas las cosas y sobre todas las K, desde 1 hasta N, de las integrales de la función F, sobre todas las curvas estas, JK, ¿no? Entonces, estoy calculando las, repito, integrales, sobre todas las curvas que tengo aquí, que es realmente tomar la integral sobre, pues justamente, ¿no?, ¿A dónde manda h? Al cuadradito 01 ¿Va? 01 cruz 01 Entonces ahora sí, fíjate Aquí sucede algo bien interesante Que es algo que ya nos hemos topado muchas veces en la vida Aquí cada uno de esos cuadraditos Está orientado de forma positiva ¿no? Entonces por ejemplo Si ustedes empiezan en ese primer cuadradito inferior Pues como está orientado de forma positiva Pues este viene bien orientado por la vida por acá Luego, para orientarlo de forma positiva Tiene que irse por la parte de aquí arriba por la parte de aquí arriba Luego, por ir de forma positiva Tiene que irse por acá, ¿no? Por esta parte Y luego tiene que regresar, ¿no? En azul, ahí está Luego, el siguiente cuadradito, fíjese Como orientado a de forma positiva Tiene que irse por acá Luego, sube este cuadradito Lo voy a poner en rojo Sube este cuadradito Continúa por este lado Y ahora tiene que bajar, ¿no? Entonces, esta bajada La voy a descubrir de, de otro color Es en verde, ¿No? Y así lo puede hacer. Vamos al siguiente cuadrado, no nada más para fijar una idea más. Aquí tendría que ir otra vez en azul, sube, ¿no? Entonces lo voy a dibujar con otro color, rojo como lo hemos hecho, continúa por acá y luego baja, verde. ¿va? Y déjenme hacer un cuadradito más, por el cuadradito este que voy a señalar aquí, este. ¿Cómo lo orientamos? Bueno, tiene que ir en, de forma positiva, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí tiene que tener un término nuevo, ¿no? O sea, tiene que ir en esa dirección. Luego tendría que subir. Entonces tendría que subir, voy a ponerle subida, luego tendrá que moverse por acá, por acá continúo, luego tendrá que bajar, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué es lo que quiero que vean de esta figurita que es aquí? Vean que si yo oriento todos los estos cuadraditos deformes que tengo en la imagen, sucede lo que ya nos ha sucedido muchas veces. Si yo quiero calcular la integral de la función de esta f... Que tengo aquí, ¿no? Sobre las curvas que tengo Vean que cuando tengo lados comunes Las integrales se van a cancelar ¿no? Entonces, esta se va a cancelar Esa que tengo aquí se va a cancelar Esa que tengo aquí se va a cancelar La que tengo aquí se va a cancelar La que tengo aquí se va a cancelar Sin en pocas palabras, todas las que provienen, ¿no? De los lados comunes interiores Se van a cancelar ¿Vale? Entonces, todas se cancelan porque las estoy recorriendo en un sentido Y en otro, ¿No? En un sentido con uno de los cuadrados y en el otro sentido con el cuadrado adyacente a él, ¿no? Entonces, todas estas se cancelan. ¿Cuáles son las únicas integrales que me sobreviven en este cálculo de integral? Pues las que están sobre la frontera, ¿no? Que son esa que tengo aquí, esta que tengo aquí, esta que tengo aquí y esa que tengo aquí. Con la orientación positiva, ¿no? De la imagen del cuadradito. Pero si ustedes recuerdan... En el cálculo que hicimos, ¿no? O en la imagen que obtuvimos de la homotopía Habíamos dicho que sobre este extremo que tengo aquí Pues tengo precisamente, ¿no? La, la función sigma Porque es la, la que le corresponde, ¿no? A la homotopía, ¿no? Mediante h, ¿de quién era? Bueno, aquí todo aquí es 0, t, ¿no? Entonces, es t La que tengo aquí sobreviviendo es la tau de t Que era la que correspondía en la homotopía a h de 1, t Aquí directamente tengo h, ¿no? S, 0 Los puntos de la forma h, s, 0 Y aquí tengo los puntos de la forma h, s, 1 en La figurita que vimos el día de ayer ¿Va? Entonces, en pocas palabras Esta suma de integrales La puedo reescribir nada más como la suma de cuatro integrales Las que me generan la frontera de este cuadrado deformado ¿Va? Entonces, esa integral la voy a calcular como La integral sobre h, ¿no? Los puntos de la forma eh, S,0, o sea, si pienso S como una curva Esto le, que tengo aquí en la parte inferior le va a corresponder La integral, ¿no? De los puntos de la forma Algo, coma 0 ¿no? La función F Esto que tengo aquí le va a corresponder La integral de, este de, Sobre la función tau Esto que tengo aquí va a ser la integral Sobre los puntos de la forma espacio, coma 1 Y eso va a ser la integral, ¿no? Sobre sigma su, con sus respectivos signos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las notas para checar los signos en el, la figura que tengo aquí. Entonces fíjense. Sería la integral sobre los puntos de la forma espacio coma cero. ¿No? Eso corresponde a esa parte inferior que tengo aquí que va a está recorrida de forma positiva. Entonces, está bien. Ahora, sería más la integral sobre tau. Vientos, qué chido. La integral sobre tau está orientada de forma positiva y aquí tengo la tau. Luego, aquí va la parte importante. Sería menos la integral de los puntos de la forma H, espacio coma 1. ¿Por qué va esa con, con un signo negativo? Porque recuerden que sobre el segmento que tengo aquí, por pues los puntos de la forma S, coma 1, la S se mueve entre 0 y 1. Entonces, si muevo la S entre 0 y 1, la orientación que me da el recorrer el segmento debería ir de izquierda a derecha, pero la figurita orientada nos está dando que esa que, tiene que recorrerse de derecha a izquierda. Entonces, de ahí proviene el signo de la integral de menos, ¿va? De que la orientación que estamos dando a nuestro rectángulo for, este, deformado es la contraria a cómo se mueve la S, ¿no? Entonces, por eso tengo un menos es integral de espacio, 1 y luego, de forma análoga, tendría menos, ¿no? La integral de eh, sigma de T, por la misma razón de antes, ¿no? Si tomo la orientación que debería de tener, la T se mueve entre 0 y 1 y tendría que moverse de acá para acá, ¿no? Pero pues como se está moviendo en un signo contrario, pues tengo que pagar el signo de menos la integral. Entonces, eso me hace obtener esta igualdad que tengo aquí. ¿Va? Entonces, ahí está. Tengo esa suma y tengo esta igualdad de integrales. Y ahora, aquí va la parte super mágica. Fíjense muy bien en lo siguiente. Aquí está más o menos la figurita que les acabo de hacer Nada más que con un triangulito, ¿no? Como mapeo el triangulito Y a la hora de hacer la configuración esta Ya obtengo ¿no? toda la, la rejilla, ¿no? Y, y hice las cancelaciones, ¿va? Entonces aquí nada estaba para un triangulito Ahora, aquí va la parte de la sim mágica Presten atención con esto, fíjate Y esto está bien bonito Noten Que las funciones gamma JK Son curvas cerradas Eso ya lo habíamos visto Entonces aquí no hay nada nuevo Pero aquí va la parte importante Las construimos para que estuvieran contenidas dentro de un disco. Dentro de una bola. ¿Vale? Entonces, fíjense. Voy a regresar a mi dibujito. Y de, de hecho voy al dibujito inicial. Esta curva que tengo aquí, la negra, está dentro de, del disco este verde. ¿Va? El disco verde es un conjunto simplemente conexo y acotado. Entonces, ahí vale el teorema de Cauchy. ¿Qué vieron con Frank? Si usted tiene un conjunto simplemente conexo y una función holomorfa ahí, la integral sobre una curva simple, metida en ese conjunto simplemente conexo, que en este caso es este T-disco, tiene que ser cero. Y esto quiere decirnos, aplicado a nuestro resultado, que si uno calcula sobre esta curva la integral sobre gamma jk de la función f, esto me da cero por el teorema de Cauchy. Y aquí está donde ocurre la magia. En pocas palabras, todos los sumandos en estas integrales valen cero por el teorema de Cauchy, por el mismo argumento. Porque la curva está contenida en un disco y un disco es simplemente cuando esto y es la función de f holomorfa. Porque recuerden que los discos no se salen de u y la f es holomorfa en todo u. ¿no? Entonces, eso quiere decirme que todo el lado izquierdo aquí vale 0. O sea que tengo cero es igual a estas cuatro integrales. ¿no? operadas con sumas y restas siguiente parte importante fíjense si la homotopía con la que empecé es relativa a los extremos vean que este h de espacio coma 0 es la trayectoria constante con valor z0 y este h espacio coma 1 es la trayectoria constante con valor z1 es decir esa integral que tengo aquí, le estoy integrando sobre una trayectoria constante. Y las integrales sobre una trayectoria constante valen 0. Entonces, esta valdría 0 y esta valdría 0. Y fíjense, ¿qué me sobrevive entonces? Que en el caso de la homotopía relativa a los extremos, me quedaría 0 es igual a la integral sobre tau de f, de z de z, menos la integral sobre sigma de f de z de z pocas palabras, si la, si la homotopía es relativa a los extremos, ya me salió que el integral sobre tau de la f es lo mismo que el integral sobre sigma de la f. ¿Va? Entonces, esto ya lo que más es demostrar el primer caso, creo que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Va? Entonces, si ocupamos todo eso que les dije en este momento, ya obtenemos el primer caso para la homotopía relativa a los extremos. ¿Va? Ahora, ustedes pueden decirme, a ver, aguanta. Además de esa homotopía, también el teorema decía que el resultado se valía si la homotopía no era relativa a los extremos, sino que era una de esas homotopías cerradas. Ahí no hay problema. Porque recuerden que las homotopías cerradas se tenía que cumplir que H de S,0 siempre fuera igual a H de S,1 ¿No? Entonces, me regreso a la expresión que obtuvimos anteriormente. Eso sigue siendo valiendo 0 por el teorema de Cauchy, y ahora. Voy a observar qué sucede con este con esta integral y con esta integral. Bueno, pues como mi homotopía es cerrada, H de S, 0, siempre lo mismo que H de S, 1, es decir, la curva H de espacio coma 0 es lo mismo que la curva de H espacio coma 1. Y como aquí tengo la integral de esta curva y aquí la integral de la misma curva, pero, pero con signo negativo, esas dos se cancelan y vuelvo de aquí a concluir que 0 es igual a la integral sobre tau menos la integral sobre sigma. O sea que el integral sobre tau es lo mismo que el integral sobre sigma. Y esto ya me termina la demostración del teorema de la deformación. ¿Vale? Y, y aquí está bueno explicado lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, las integrales, esa y esa, son la misma. Y pues listo, ¿no? Entonces vuelvo a tener esa condición. ¿va? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se le hizo difícil la demostración? ¿No se le hizo difícil la demostración? Se le bonita, pero quizás un poco complicada. Les pongo el teorema de la deformación, ¿no? Recuerden, de forma eh, de pasillos, lo que quiere decir es que si tengo una función holomorfa y dos curvas que sean homotópicas. Las integrales de la función sobre esas curvas Tienen que ser la misma ¿Va? Si quieren el enunciado preciso Bueno, pues que sea el enunciado preciso Pero ya les dije el enunciado que, que pueden decir, ¿no? En los pasillos de la facultad Cuando regresemos a clases uh -huh. Entonces, ok No hubo dudas A ver, voy a revisarme la pantalla No, ¿verdad? Uh -huh. Ok Entonces ya tenemos el teorema de la deformación. Entonces, ahora sí, vamos a obtener su primera consecuencia importante, que es básicamente la razón por la que estamos aquí. Yo les dije al inicio de la sección que lo que quería obtener era el teorema, una variante más general del teorema de Cauchy, ¿va? que es lo que se conoce como el teorema de Cauchy homotópico. Les dije. Para eso vamos a introducir la de homotopía. Ya introdujimos la de homotopía. les dije, y vamos a poner un lemita previo que es lo que se conoce como el teorema de deformación. Ya vimos el lemita previo que es el teorema de deformación. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los ingredientes para deducir como un corolario del teorema de la deformación lo que se le conoce como el teorema homotópico de Cauchy. ¿Va? Entonces, ¿qué dice ese teorema? pues gente, Dice lo siguiente. Si ustedes se toman F una función de u, un subconjunto de los complejos en los complejos ¿no? que va a ser una función holomorfa en u, un abierto y conexo y además ustedes se toman sigma, una curva que es homotópica a una curva constante entonces la integral sobre esa curva de la función f tiene que ser igual a 0 ¿Vale? Vamos a hacer la demostración de este teorema porque se van a dar cuenta que el teorema de la deformación ya es una bobada la demostración de esto. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, fíjense. Y se van a dar cuenta que es una tontería, fíjense. Como le pongo aquí. Es directa el teorema de la deformación. ¿Por qué? Por hipótesis, yo tengo que mi trayectoria sigma es homotópica a una curva constante, ¿no? Con algún valor. Entonces aquí le estoy poniendo, es homotópica a la curva constante con valor z0. ¿Va? ¿Qué me dice el teorema de la deformación? Tienes una función holomorfa en U y tienes dos trayectorias que son homotópicas. Entonces, la integral de la F en esas dos este, en esas dosis de trayectorias es la misma. Entonces aquí tengo la integral de la F sobre la sigma, es lo mismo que la integral de la F pero sobre la curva constante con valor z0. Pero la integral de una función sobre una curva constante es cero. Entonces, esa segunda integral es cero. Y por ende ya tengo que la integral de la sigma sobre la función f es cero. ¿Vale? Y eso es lo que quería demostrar. Entonces, ahí está. Ese es el teorema de cauchy homotópico Y la demostración que repito es un vil corolario del teorema la de la deformación. ¿Vale? Ok. Ahí está entonces nuestro, nuestro teorema de Cauchy Homotópico Ahora Ya para ir cerrando la clase del día de hoy A ustedes se les puede venir a la mente A ver Si ustedes recuerdan el enunciado del teorema de Cauchy El que vieron con Frank Decía Si yo me considero una función holomorfa Que va de U Un subconjunto de los complejos en los complejos Donde U es acotado y simplemente conexo, entonces la integral de f sobre cualquier curva va a ser cero. Ustedes pueden decirme, a ver, este teorema de Cauchy homotópico es ligeramente diferente al teorema de Cauchy que vieron con Frank. ¿Cómo es que este teorema es una generalización? ¿Vale? Entonces, en los últimos minutos de la clase del día de hoy, déjenme platicarles, ¿Por qué es que este teorema de verdad es una generalización del teorema que vieron con Frank? ¿Va? Y, a ver, déjenme decirles la misma frase que les dije el día de ayer. Más que una generalización, a mí me gusta pensarlo como una extensión. Porque si ustedes fueron observadores en la demostración del, este, del teorema de la deformación, que fue la base para demostrar este teorema homotópico de Cauchy, utilizamos el teorema que hizo Frank, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que más que verlo como una generación, a mí me gusta verlo como una extensión, porque para obtener este, que es un poquito más general, ocupé el anterior, ¿va? Entonces, bueno, de todos modos, en cualquier caso, ese teorema sí implica el teorema que vieron con Frank y quiero platicarles un poquito de cuál es la idea y por qué lo implica, ¿va? Entonces, aquí nos vamos a encontrar una, una cuestión un poquito más avanzada, entonces, por eso, es la razón por la cual estoy haciendo platicarles y no realmente demostrarles, porque repito, el, la demostración de este hecho de que este teorema implica el de Frank, es una demostración mucho más delicada, que requiere material del siguiente curso, del curso de variable compleja 2, ¿va? Entonces, ok, eh, No, entonces les voy a platicar un poquito eso, ¿va? Entonces a ver, ¿cómo les platicamos eso? Entonces fíjense, eh, de entrada, bueno aquí lo único que estoy diciendo con la proporción 63 73 es el teorema ese que vieron con Frank, el de... F holomorfa en un subconjunto de los complejos donde U es simplemente conexo, ¿va? Y acotado. porque les definió simplemente conexo para acotado? ¿Va? Entonces, ok. El punto es, ahí aparece una palabra importante en ese teorema que es simplemente conexo. Como les dije, el detalle es que Frank solamente les definió simplemente conexo cuando el conjunto fuera acotado. Les recuerdo la definición. Un conjunto acotado es simplemente conexo. Si sí, es Conexo Y su complemento relativo a C Es conexo también ¿Vale? Ok Entonces en esa definición El problema, repito, es que tenemos esta noción De ser acotado, porque de hecho Frank les hizo una observación La idea de simplemente Conexo, básicamente Lo que nos está midiendo son Aquellos espacios o aquellos conjuntos Que no tienen agujeros y Frank les hizo una, un comentario, de hecho si quieren me regreso para que vean que aquí están las notas y que no me estoy... A ver, ese es el tema de Cauchy que acabamos de comentar. Eh, aquí está. Ese es, es justamente no lo que le estoy diciendo. La identidad con la noción de ser simplemente conexo es que no tenga agujeros. Y Frank aquí le hizo un ejemplito, que es el que quería discutir con ustedes, que es... ¿Por qué es importante en la definición el pedir que sea acotado ¿No? Porque por ejemplo... Si ustedes consideran como conjunto a C quitándoles el 0, fíjense que ese es un conjunto, ¿no? Que tiene un agujero, ¿no? A saber el origen. Sin embargo, si yo calculo C quitándole A, eso me da el 0. Eso es conexo. ¿No? Eso que tengo aquí también es conexo. Y estoy obteniendo que C quitándole eh, el 0,1 no es simplemente conexo, porque tiene un agujero. Entonces, ese ejemplito lo que les mostraba Frank es que la hipótesis era acotado si sí son importantes para que se valga la definición esta entonces lo que yo quiero platicarles ahorita es cómo se puede dar una definición de simplemente conexo donde yo quite la definición de acotado y donde en el caso acotado nos recupere la definición que les dio Frank vale entonces pues en ese sentido es que les digo que es más delicado lo que quiero hacer no porque quiero darles una definición mucho más general ajá que nos en el caso particular de acotado nos implica la de Frank y eso es lo que nos va a dar es la implicación del teorema de Cauchy homotópico con este teorema de Cauchy que vieron aquí ustedes con Frank para este conjuntos simplemente conexos. ¿Va? Entonces ahora sí. Ya que tenemos más o menos en mente qué es lo que quiero hacer, les voy a dar cuál es la definición general. Perdón por pasar los asuntos así de rápido. De eh, conjunto simplemente conexo. Que es esta que les pongo aquí en la definición 44. ¿Vale? La vamos a leer. Entonces, fíjense. Dice, si U contenido en C, si yo tengo U un subconjunto de C, voy a decir que ese conjunto es simplemente conexo. Si U es conectable por trayectorias, no es pro, es por trayectorias, y además toda trayectoria cerrada en U, es homotópica a una trayectoria constante ¿Vale? Aquí hay dos observaciones que quiero hacerles Y son con las que nos vamos a ir el día de hoy Número uno Si ustedes recuerdan, en la definición de Frank Quiten la parte de ser acotado Simplemente piensen en las condiciones Se, pedí, se pedía que el conjunto Fuera conexo Bueno Nosotros en el capítulo anterior Vimos una noción más fuerte que la de ser conexo, Que era de ser conectable por trayectorias de hecho, demostramos que todo conjunto conectable por trayectorias implicaba conexo. ¿No? Y que en el caso de los complejos, conectable por trayectorias más abierto me implicaba conexo. Es decir, si el conjunto es abierto, este conectable por trayectorias es lo mismo que con conexo. ¿Va? Pero bueno, vean que aquí U no tiene por qué ser abierto. ¿Va? Entonces, ahora sí, fíjense. Entonces, aquí en vez de pedir U conexo, pido U conectable por trayectorias. Que eso básicamente lo que quiere decir es que si yo me tomo dos puntos en U puedo encontrar una trayectoria que los une que no se sale de U, entonces esto viene a si quieren ustedes parchar la condición de ser conexo. En cualquier caso siempre conectar la trayectoria se implica conexo. Entonces esto implica la primera de, parte de la definición de Frank. Y ahora aquí va la parte número 2. La parte número 2 tiene que ver con la intuición que les dio Frank. Un conjunto simplemente conexo es aquel que no tiene agujeros. Ahora entonces fíjense muy bien lo siguiente. Y ya con esto me despido, y mañana continuamos esta, esta definición y la seguimos platicando un poquito más. Vean que la segunda condición, entonces voy a dejar aquí un espacio, me está diciendo que si yo me tomo cualquier trayectoria, aquí pensé que este es mi conjunto U, Va. cerrada en mi conjunto U, esa trayectoria es homotópica o una trayectoria constante. Bueno, si yo dibujo esta trayectoria, vean que intuitivamente yo puedo ir retrayendo esa trayectoria aquí al punto este, de forma continua, hasta que esa trayectoria se deforme en un punto. ¿No? Entonces, esto me diría intuitivamente que esa trayectoria, se si le llamo sigma, es homotópica, es decir, yo me llamo ese punto, Z0, a la trayectoria constante con valor Z0. ¿Va? Y ya para irnos. Si este espacio U tuviera un agujero, piénselo, como ese punto azul, vean que si yo dibujo aquí una trayectoria, y aquí tomo un punto. Esa trayectoria no puedo retraerla a Z0. Porque necesariamente tendría que salirme por este agujerito. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de por qué la definición de simplemente conexo. Tiene que ver con esta idea de espacios donde no hay agujeros. Bueno. Como ya son las 9. Ya estamos sobre el tiempo. Eh, voy a parar la, la clase aquí. Mañana retomo esta idea. Y continuamos. ¿Vale? Estudiando lo que... Esta, esta, esta relación entre el teorema homotópico de Cauchy y el teorema de Cauchy, ¿sale? Entonces, este, nos vemos mañana. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, me quedo aquí a respondérselas. Y si no, pues mañana continuamos con eso, ¿sale?